Buena buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito El Recuerdo. Me a a jugar Conan. ¿Mm? Juego Atari, creado por Datasoft. ¿Ya? Y ahí está nuestro gran personaje Conan, apareciendo en pantalla, saltando y entrando a los salones de Volta. que es nuestro enemigo. Juego plataforma del año 1984, de acción también, de un player. Que salió para algunas plataformas como Atari y Commodore. Objetivo es localizar y destruir a Volta, tener cuidado con los minions y con otros peligros que nos acechan. Los, ca los caracteres del juego, pues, tenemos a Conan, tenemos a Volta, y ese pájaro que es como nuestro amigo que siempre nos va a estar ayudando, Avian Ali. Objetivo es llave, puerta cerrada, puerta abierta, la gema, contenedor de gema y espadas. Ya, entonces vamos a partir. Ya... Una gráfica weón, Atari 800 xl weón. esta es la versión de 800. Hay una versión de Commodore y de Apple también. ¿Cuántos años tenía? Weón? Tenía 6 años cuando este juego salió y yo creo que lo conocí como los 12, creo. démosle, no sé por ahí. Pero lo único que sé es que me lo presentó un amigo mío que yo me iba a estudiar a su casa y también tenía disquetera. Es un juego que solamente era para floppy disk. Como estos que ven acá. De hecho aquí está mi versión de Conan. Ya va. Démosle. Vamos con nuestro personaje Conan. Subiendo. Tenemos que tener cuidado con ese pajarraco que está ahí. Ahora lo vamos a matar. Vamos a disparar con nuestra super boomerang. Y lo matamos y nos vamos. Ahora corremos rápidamente. Saltamos. Y... Llegamos a lo más alto. El juego no tenía gran ciencia en el sentido de manejo porque era solamente el joystick y un botón. Lo recuerdan, ¿o no? Bueno, en el segundo nivel, que tenía una música bien buena, ¿sí? estilo música de Mega Man, de esa. Estaba bien la música. Eh, teníamos que cruzar este bosque. Nos encontramos con animaciones como esas nubes, tomar esta llave cruzar el río de sangre y subir a lo más alto lo rico que había como fauna hasta ese pájaro ahí guayando todo el rato después de esto dejamos caer acá, soltamos abrimos la puerta que suena como brunli me refiero a brunli porque en el juego brunli también suenan las puertas igual cuando la abrí o las cerráis, no sé Soft. ya en este nivel que ya este nivel es complicadísimo porque tenemos que tener cuidado con una hormiga este es el nivel colador aquí mueren todas las hueones o sea, ese portal que está ahí teletransporta la hormiga arriba o abajo ¿ven? entonces yo tengo que tener el momento exacto para poder pillarlo acá abajo el portal tener cueva bueno, no tuve cueva ahí las hormigas siguen ahí al acecho o sea, ahí salió el portal ahí abajo lo que yo tengo que hacer acá es llegar al árbol que está arriba, tomar esa gema y después ir a colocarla al pedestal que está ahí al lado del río. O el pantano, esa weá. No me puedo teletransportar arriba porque está en esa weá de hormigas y me matan. Así que... Tenemos que esperar el sistema random para que... Para que teletransporte la hormiga acá abajo y después yo pueda tomar el portal para arriba. Podemos estar esperando aquí hasta mañana cosa de paciencia mientras tanto podemos ver a nuestro amigo el pájaro que, que viaja se pone allá arriba y toda la cuestión ahí llegaron la hormiga acá abajo esperemos que el portal salga acá abajo ahora vamos portal, vamos portal no, no salió acá abajo ahora sale abajo la wea. justo cuando... estos 0 y 1 wea, malditos que siempre me juegan en contra vamos Que se fueron la hormiga de nuevo para arriba. Ahí están acá abajo las hormigas. Vamos, en nuestra oportunidad. Ah, listo, tenemos la gema. Uf, tenemos que esperar que las hormigas se vayan. Ya, vamos. Y subimos rápidamente, weón. Bueno. Pero todavía. No ha terminado esto, tenemos que esquivar al, a la gran de la muerte, colocar la gema, saltar en esta burbuja que sale al activar la gema, y después de eso saltar. Hermoso, ¿no? Estresante, diría yo. Ahora viene el nivel más malo del, del planeta, este nivel es horrible. Tenemos que poner dos gemas allá abajo para poder avanzar pero esas gemas aparecen de repente nomás y mientras tanto se va a llenar de monos la pantalla ¿verdad? así que bueno, también tenemos que llenarnos de armas tomar todas las armas que sea posible y tener mucha paciencia acá porque este es el nivel que hay que tener más paciencia en el planeta para poder pasarlo ahí tenemos armas tenemos 12 boomerang. Y todavía no sale la gema. No tengo ni siquiera la primera gema. Bueno, aquí hay una zona segura que es esa que nos podemos poner ahí. Van a aparecer estos monos, pero no nos van a tocar nunca. Mientras tanto, bueno, no, no, no va a alcanzar a tomar esa arma. La gema, weón. No puedo saltar de esa plataforma a la otra porque me caigo. Y es súper arriesgado que me suba en ese ascensor, porque al llegar arriba me, me puedo caer No me quiero caer Bueno, como van cachando el escenario se empieza a llenar de mono. De repente se llena de monos la cuestión y puta que trabaja lento el juego Es lo que no quiero que pase Qué nivel más aburrido bueno, tenemos que dejar las dos gemas cuando la agarremos Allá abajo y, y se va a caer la llave. Al tomar la llave tenemos que abrir la puerta que está arriba y pasar y llegar a la salida donde está esa esa como luz destellante. Vamos a ver si vamos a buscar esa arma. Bien. Mientras más armas tengamos mejor. Vamos por esa arma. Y la gema... Ah, no. Y nada de la gema, no aparece. Brilla por su esencia la weá. Bueno, lo bueno es que nos podemos armar harto acá. Yo... Les voy a poner un botón, weón, para que esto lo, lo adelante Yo sé que una lata, para mí también es una lata, esperar que salga la gema Y no solamente una gema, son dos Así que, ahí está la gema y miren, aparece un mono ahí pegado Dos monos y desapareció la gema eh, Obviamente, miren, acá abajo hay un botoncito que pueden adelantar Este botón que acabo de poner acá, ¿Ya? para que se ahorren toda esta mierda man. bueno, sí, sí um, no apretaron el botón podemos ver que la weá se está llenando de monos tenemos que tener mucha paciencia Uf. lo importante es que nos tenemos que llenar de armas Sabemos que esa es la zona segura Estoy pasando el dato que ahí no te hacen nada Miren donde sale la gema allá arriba Mira ese mono cruzó para acá, weón Me los podría reventar allá ahí arriba ahí. Sería espectacular Llega el mono, no, weón Lo más chistoso es que si se fijan al lado de dicho. Hay un mono que está pegado allá, weón Es donde yo tengo que ir a poner la gema Ya, pues mira, podría ir a buscar esa arma pero ese dicho me hubiera matado weón bueno. ah, gema bien la tenemos vamos a poner la primera gema entonces ya ahí está la primera gema ya mucho cuidado con ese bicharraco Vamos por la otra gema, huevón Vamos, weón. Perfecto, la tenemos Vamos ¿Cuánto tenemos? 16 de armas Igual no es malo Ya Tenemos la llave Vamos, que se puede Ven para acá, bicho Uf, Al límite, weón. Mira, otro más Vamos ya, nos podemos ir Pero tenemos que esperar que los bichos caigan Mira ese huevón, como cómo se pone ahí justo Mira, justo sale otro donde yo me tengo que ir Vámonos Ahí suena como puerta de Bruce Lee Bueno, si apretaron el botón La, la acabamos de pasar Puta, que atado huevón Ya Ahora viene otro nivel estresante. El nivel de los dragones. Este nivel me da miedo. Lo admito, weón. Bueno. Me da miedo estos dragones. Vamos, que se puede. Ahí viene el dragón. Bueno, estaba tratando de ver si lo voy a matar. Aquí. Bueno, primera muerte. Todavía tenemos nuestras 16 armas. Viene un dragón acá, matémoslo. Bien, vamos, otro más. Queda uno. Y ahora vamos a hacer para el final. Ven para acá, weón. No, pero por. ¿Qué? ¿Qué? Uhhh, límite, al límite. Vamos. Vamos, que se puede, vamos, que se puede, weón. Bueno. Vamos. Venga, para acá, dragoncito. ven para que te voy a matar. Ven para acá. Vos también, ven. Listo, vamos. Tenemos que tener cuidado aquí al saltar, de no caer, ¿no? Porque si nos caemos nos vamos a quemar. Y tenemos que ahora tomar esa llave que está del otro lado. Como está esa cuestión de electricidad. La apagamos colocando un huevo dragón acá. El ruido molesto se acaba. Saltamos. Tomamos la llave. Y la pasamos weón. Bueno, aquí tenemos que dar vuelta a nuestro CD. Y apretar una, una tecla. Hmm. A ver. Ah, vamos a dar vuelta. Ahí sí. Claro, porque como era un sistema de, de bug, teníais que dar vuelta el, el disco de 5 cuarto, que era este. Y acá tenemos que hacerla muy corta, tratar de no morir. Y nos tiro a nuestra zona segura, que es esta. Y tenemos que matar ese ojo. Tenemos que matarlo al menos seis veces. Si se fijan, yo le disparo al ojo, y se va haciendo abajo, una al lado mío, una escalera. Ya, ahí viene de nuevo. Ya ahí murió. Con mucho cuidado, y ahí viene de nuevo el ojo. Pero se fue para el otro lado, el maldito. Tener paciencia nomás Ahora creo que lo podemos matar, a ver, ahí viene Está abajo, maldito Perfecto, quedan dos más Uf. Vamos Juego muy complicado, Conan, que quieren que les diga Un buen reto mm, Va a bajar el huevón Y aquí la hueva no me gustó va a venir para acá para arriba y me va a matar ese mismo ojo weón da, empaca. perfecto queda uno más uno más ahí viene vamos subimos rápidamente la escalera puta perdimos una un boomerang y disparamos cae esa lámpara sobre la máquina que genera electricidad y ya estamos estamos casi ahí. al final del juego. 7, 8, 9 y 10 y ahora vamos a pasar el, el nivel todavía nos queda una vida, podemos... tengo fe en que lo podemos pasar, bueno, vamos, vamos. Lo no pasamos. Ya nos vamos a ir directo a la zona segura acá. Al tiro, una vez que esperar, yo les voy a explicar cómo funciona este último nivel. Aquí hay que tratar de no caerse porque, si se fijan, hay un hoyo que dice al nivel 6. Hay que ser rápido, dejarse caer acá, saltar porque hay una cuestión que nos tira hacia arriba, saltar nuevamente y nos vamos a ir a la zona segura. Ah, weón, vamos. Vamos, no te vaya a caer Conan, vamos. Ya. Ya, esa weá no nos va a tocar ahí. Si se fijan, hay unas estrellas que van a ser de color verde. Esa, esa es como iluminada. Ya, las verdes. Bueno, ahí, ahí viene la gema. Volta la toma, le echa electricidad. Ahí viene. La convertimos en una gema. Ponemos la primera gema. Ahí tenemos que hacer lo mismo con dos gemas más. Ahí viene otra Ya tenemos otra esquema, vamos La ponemos ahí Faltaría una más, vamos que se puede Ya se nos fue una, esa es verde también Ya Esta Vamos Listo Ahí carga la disquetera Y nuestro amigo el pájaro toma vuelta, Lo tira al río Volta muere Viene Conan, he agarrado por el, el pájaro y escapa de la fortaleza de Volta, weón. Hemos terminado Conan. Jalo, eh, salones de Volta. Y así Volta ha sido derrotado y Conan continúa la búsqueda de grandes aventuras. Y esa gráfica era espectacular hace tiempo. Y ahí se acaba el juego, weón. Ahí se termina Conan, weón un gran reto de Atari <coughs> Error, error, error ahí, ahí dice bonus, bonus y aparece un personaje pero bueno eso es eso es Conan po ¿no? pueden ver una gráfica bonita bueno yo no encuentro la raja esa gráfica porque para ese tiempo era espectacular encontrar una gráfica así ¿no? obviamente en unos en unos disquetes como estos ¿no? Que eran muy ordinarios que estos son los mejores disquetes que recuerdo wean. tienen hasta el olor a, a la disquetera de 5 un cuarto bueno ahí está po. terminamos con da vuelta el disquete y presiona una tecla y ahí podemos decir que terminamos con de Atari en el jueguito del recuerdo jueguito de 1984 para Commodore, Atari, Apple II, creado por DataSoft, juego de acción y plataforma para un solo player y distribuido en disco de cinco, un cuarto. Ahí dejé mi high score, 240.890, para que me superen, pues. ¿eh? Bueno, espero les haya gustado este pequeño recorrido de Conan Salones de Volta y nos estamos viendo en otro episodio del jueguito del recuerdo. Po. Les dejo un gran abrazo y vamos a seguir viendo Jueguitos de Atari. Que estén bien. Chao.